vivo en la ciudad de Guadalajara. Alejandro, desde sí. Guadalajara. Me realizaron a mí siete exorcismos. ¿Siete no exorcismos? Si sí, no sé si lo pueda decir aquí al público. O sí, sí, platícanos tu historia. Mis abuelos siempre fueron muy apegados a la iglesia. Entonces, pasa que como vivo con ellos yo desde muy chico me llevaban aquí al templo, que en oración y que esto, misas solemnes, o sea, muchas cosas que de muy pequeño te quedas traumado. Sí. Pasa que con el tiempo, yo de hecho incluso pensé que estaba loco, ¿eh? Este, pensaba que estaba loco porque tenía ruidos en mi cuarto, veía sombras, eh, incluso, Podía, podía ver cosas que iban a pasar más adelante. Sí, me enviaron con un padre que es muy bueno, y yo fui, lo estuve buscando, y este, me, eh, no, no lo hallaba por una cosa o por otra, nunca lo encontré, hasta como después de un mes de tanta insistencia, lo encontré, y cuando me vio, me dijo, yo no te puedo ayudar, tú tienes algo muy fuerte, yo no te puedo ayudar y me mandó con otro de sus colegas, pasa que cuando yo voy con ese padre, le empecé a decir a, mí, a mi abuelita, no imagines más de burda que me exorciste ni yo así, o sea, me estaba burlando muchísimo, muchísimo, este, mi abuelita lo único que me decía, porque fue la única que me acompañó, la, no te preocupes, me este todo va a estar bien, no te van a hacer eso, tranquilo, tú vas a tener algo muy leve, pero cuando yo entré a la casa y todo, te puedo asegurar, que había muchos cuervos, muchos pájaros. Cuando yo entré y yo empezó a hablar el padre, este, tengo evidencia. Eh, no debería de tenerla, pero tengo evidencia. Tengo audios este, de todo, de todo, cómo empezó el preexorcismo, porque empezó a platicar conmigo y de repente empecé a reírme, a carcajarme. A ¿Cómo, ¿Cómo hacías? Y, este, solamente es audio es audio, y las personas que se alcanzan a escuchar, es mi abuela rezando, el padre y yo. O sea, grabaron y tus exorcismos en audio. Yo los grabé. Y tú los tienes ahí en tu poder. Sí, en mi poder. Y yo lo único que recuerdo es desde, desde lo más fuerte, fue que volteé mi, mi, mi cabeza, mi torso, mi cabeza, lo volteé por completo y empecé a decir que era la culpa de mi mamá, y... Yo recuerdo que estaba muy fuerte, era muy, era muy fuerte y, y incluso, yo yo lo recuerdo, tenía, o sea, estaba amarrado en la silla, pero estaba levitando. Mi padre esto no, no me pudo, o sea, mi padre se me hacía hacia abajo y yo estaba levitando con la silla y son cosas que no puedo olvidar así de verdad de mi mente a, a, a, a dar un mensaje de una persona o algo y me creen loco, me dicen que soy esquizofrénico y me dicen muchas cosas que no y, y no sé, me da mucho miedo esos espíritus que ves están ahora en esta habitación sí hay unos cuantos y pero no, no me estoy y también me puedes Yo... contar cómo fue que se te metió un espíritu o un demonio Igual en el, audio lo, lo, en el audio que te voy a mandar, yo te voy a mandar el audio y voy a salir de tu transmisión. Pero ahí lo tengo, va, te lo mando. Okay. No, deja, no voy a colgar, déjate, lo mando. Está bien. Vamos a esperar a que nos mande el audio del de exorcismo que le realizaron. Estamos en vivo y en directo, 1.48 de la madrugada, hora centro de México. Un abrazo para toda la gente que nos escucha en Argentina y que son las 4 de la mañana en Argentina y un abrazo para toda la gente que nos ve desde California y son allá las 12 de la noche ¿Sí? ¿Sí está ¿Qué te dice? Que sí, que sí está visto contigo. Que yo soy suyo. ¿Eh? Que yo soy suyo. Eso dicen todos. Tienes más miedo, ¿no? Sí. ¿Tú o... de? ¿Quién tiene más miedo. porque este sí, el que el último día me ríete. Sí, ríete. Eh? Sí, este que así ¿Eh? ¿Crees que te tengo miedo? ¿Eh? ¿Crees que te tengo miedo? ¿Eh? ¿Crees que te tengo miedo? ¿Crees que te tengo miedo? En absoluto, te tengo miedo. Mira, oh, te tengo miedo. ¿Qué decías? ¿Qué decías? Eh? ¿Eh? ¿Quién, tiene quién, eh? ¿Eh? ¿Quién tiene miedo a quién, eh? ¿Quién tiene miedo a quién? Eh? ¿Quién tiene miedo a quién, eh? Cabeza hueca. Sí, ahora Sí ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? a gente não sabe se que Tenías miedo de venir, ¿verdad? Sabías por qué tenías miedo de venir. ¿Sabías por qué tenías miedo de venir, eh? ¿Sabías por qué tenías miedo ¿eh? ¿Eh? de venir, no? ¿Ay? Trégatelo. Trégatelo, trégatelo. Oh, trégatelo. Trégatelo. Trégatelo. eso eso to ma la <laughs> oh <my God. laughs> ah <tose> va, dado pero no sé I am if going to Es que este chico está muy enfermo, no quiere que se vaya así. Sí. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años ha estado aquí? ¿Cuántos años ha estado aquí? ¿Responde? ¿Responde? ¿Se lo consagraron? ¿Se ¡Ya! ¿Cómo te lo No sé. sé. Ah, si no sabes. ¿Sí sabes ¿Sí sabes. Sí sabes. no vas a mentir. Ahí está. ¿Ves? ¿Qué te decir eso? ¿Qué te costaba decir te costaba decir eso? Ella y disculpa en el calle de los y Dios y y en Y se en En yo no te digo que te quieres, Cómo te llamas? Cómo te llamas? Santa María Madre de Dios María. ¿Qué se va Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eh? Como te <risas> ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? te llamas. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo que ya? ¿Ah, ¿cómo? ¿Sí, ¿Sabes ¿Cómo trato los diados, no, ya? ¿Sí, ya, no, no, no, cómo no, no, no, no, ya, ya! Ya cómo no, ya, no, ya, no, ya, ya! ¡Ay, ya! ya, ya, ya, ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ay es el el y del Panzo y del cuarenta y uno ochenta y nueve cuarenta y uno ochenta y Rancho Nuevo Colonia Rancho Nuevo estamos por Rancho Nuevo es que es un cabrón. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven? ¿Cabrón? ¿Ven? ¿Qué? ¿Un? cabrón? ¿Grosso? ¿Qué? Ay. No, no. Tú no tuviste compasión de él. no compasión de él. Yo no tengo compasión de ti. Ya. No tengo compasión de ti. no tuviste compasión no, no de él. Vete ya. No puedo. No puedo. Ah, no sé ¿eh? no puedo, ah, ya me... no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, ¡Te a No. Que se venga de emergencia. presencia. No, no tu mamá. Ah, bueno, cuando llegue del templo, no que me hable. Pero la visita cuando llegue. No más, quiere que si sí me hable. ¿Eh? Cuando llegue del templo. Crematier. No, no? Ya te fuiste, Crematier. Ya te fuiste, Crematier. ¿Eh? ¿Qué te fuiste? no No, se blanco? ¿Qué? ¿Qué se ¿Qué? ¿Qué se se no, eh. ¿Sí, no, no, no, no, si puede venir. Es rancho blanco. no, rancho no, no, no, no, no, rancho La calle es... Y el de Fonso... Y el de, Ponzo, de Vázquez. De Vázquez. 41-89. 41 eh. Brenda, no puede escribir, por favor. Si quieres, ¿tiene WhatsApp? Sí. Así. A ver. A ver. Sí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Bueno, le voy a enviar un WhatsApp. la Bueno. Bueno. Tenemos un poquito más, sí, ya. ¿Acá? ¿Acá? Sí. Este, este muy retirado, si no, por favor, Marta, ya tiene. Guillermo, por favor, escúchame. Márcale a Lili. Márcale a Lili. Estoy con el padre. Estoy con el padre. Necesito que sea este es por aquí o esté Lili. Porque vamos a. Está, está muy enfermo que Muy el... pues, Enfermo que el... Después te explico, marcale a Nili, ya no tengo crédito. Que pasado tarde, a pasar ahorita el padre, me va a hacer favor de pasarle a la por WhatsApp, la ubicación. Que eh, le el, el más que arrenda, o venga, se la mande a Nili, pero marcale a Nili para que se vaya regando. Ya no tengo yo crédito. ¿Cómo te llamas? Entonces, sí. Estamos con el padre que nos está ayudando. Ándale, pues, sí. márcale a mí. Dile que si se puede ir, a la de... que venga porque estamos en el nuevo y ahorita, Gracias, le, le, le a la foto de la de de la foto de la de llegar el santísimo la foto sí. de la confianza de la Sí. de la foto de entonces de de de Mira, hay gente que me va a llevar con él. No te va a llevar. Muy bien, Lisa. Mira, para el piso de WhatsApp de Instagram. Se ve que está bien. Se está viendo mejor, sí, tú te vees diferente. Y más es todo lo que el padre te dice. Todo va a estar bien. No, no, no. Jesús, Jesús se todo, todo lo que el Es que mi esposo le puso así, se llama Brenda. Pero mi esposo le puso así, así, Todo va a estar bien. Tranquilo. creen Dios. Creen Dios. Yo cito todo lo ¿Dónde que. tiene vida. usted la este que, que En el, el, el, el, <risa> sí, el mapa para buscarlo. Hay, no eres, no, no sé qué es que, ¿Qué ah, la que es no no no no busco la ubicación mía Nada más que le ponga no no no no no no ya no lo no hemos ganado nada con él y su madre. No. Todo va a estar Todo ¿Cómo se llama ella? ¿Sabes qué fue? Eso te lo puedo decir de antes. Creo que lo hice porque yo sabía que nadie me iba a creer. Si yo te hubiera venido y te hubiera contado esto sin evidencias, a lo mejor no me lo ibas a creer. Sí. Ok. okay. Ya nos recordabas muchas cosas. Bueno, mi hermano, te agradezco entonces la llamada. Son las 2.40 de la madrugada. Esperemos que te encuentres bien. Y pues aquí siempre eres bienvenido con lo que nos quieras platicar, y gracias por compartirnos estos audios y esta experiencia que tuviste. Entonces, ¿podemos ah, decir que eh, son reales los exorcismos? Para, para mí, sí, porque lo viví. Muy bien. Vi que cuando empezó el exorcismo, o cuando empezó la parte más seria, más fuerte, de mayor impacto, este, me parece que a muchos les dio miedo porque empezaron a bajar el número de, de personas que estaban viendo la transmisión, pero creo que sí fue eso, que eh, les dio miedo y le cambiaron. Pero si quieren ver la transmisión ya durante el día, la repetición, pues pueden ponerla y pues quizá esa, esas partes que se perdieron las puedan escuchar.